Si todavía no tenés planes el viernes sí. y te encanta la música, el rock, si te gusta YouTube Tenemos el mejor tributo a esta prestigiosa banda Me legendaria, encanta, te Larry. digo, del Sin rock duda. internacional Los chicos de Vértigo se presentan este fin de semana en Mendoza Y estamos ya en diálogo con Freddy Salami Lombardi, que es el cantante del grupo que... ¿Vos no sos vos? Estás igual Estás ¿Tá, igual, <risa> <Freddy? risa> igual Freddy Bienvenido ¿Cómo estás? Gracias, ¿cómo están? Buen muy día. bien. Un gusto. Bueno, un gusto poder charlar con vos, Freddy, y saber que este fin de semana llegan a Mendoza a presentar su, su tributo a esta tan aclamada banda que todos al menos no sabemos un tema de Obvio, YouTube y nos encanta. Son un icono. Bueno, muchas gracias. La verdad que estamos muy contentos de ir al Teatro Plaza este viernes. Eh, vamos a estar con unos invitados, unos chicos mendocinos, que se llaman No Conocidos, que son muy buenos, hacen canciones de ellos. Este, y bueno, nada, muy contento. Gracias a la producción, gracias a ustedes. Un placer. Contanos, Freddy, ¿cómo surge la idea de hacer un tributo a, a YouTube y por qué ellos? Y la idea surge hace casi un poco más de 20 años. Eh, nos gustaba mucho YouTube, toda su, su historia musical, sus letras, su poesía, su tipo de música. De hecho, nosotros tenemos como cinco discos hechos con nuestras canciones y tienen esa temática, ese, ese audio, ese, ese esa son, ese, esa inspiración. ¿no? Uh -huh. Y además, bueno, el timbre mío es muy muy parecido al de Bono, entonces este la verdad que nos... nos estamos muy emparentados, digamos. Obvio, además diferente. has adquirido la estética, además de la música el estilo, has sumado algunos tips de la parte estética. Claro, en realidad este, el show es... Es un compendio total, entre la estética, la actitud, eh, los instrumentos que tenemos... Eh, esta guitarra no, porque es una guitarra mía desde siempre, pero tenemos los mismos instrumentos que ellos usan y, y eso te da como una... te deja viajar más y meterte más en, en, el, eh, en ese show, en, ese, en, esa, en esa historia, ¿entendés? O sea, tenemos de que, los, de que el que nos viene a ver, por un momento todos juguemos a que, eh, que está YouTube en vivo. Me encanta, pero, pero, no, no. pero un tributo no, no implica hacer una imitación, Freddy, hay que diferenciar ¿no? lo que es un show tributo, lo que es un show imitación, donde ustedes en este caso intentan ponerle como un sello personal, ¿no? marcar esa diferencia con el grupo original y decir, uh -huh. bueno, nosotros hacemos su música y le rendimos homenaje de alguna manera, ¿no? Exactamente eso que decís es lo que me, me, ha, me ha llevado a rechazar algunas propuestas donde no sé, donde de televisión o de Clarín que nos dijeron, ustedes son los clones y dije, no, nosotros somos unos artistas, claro. que hacemos la música de ellos, la interpretamos es como si le decís a, no sé, a Ricardo Darín que haga una, una película de, de, no sé, de, de Anthony Hopkins o de o de Al Pacino, y que, y que lo, cuando le hagan una nota le dice, vos estás clonando al artista. Le dice, no, yo estoy interpretando Obvio, claro. esa historia como, como mía, nada más. Sí, sí. Lógico. Tal cual. ¿Y ustedes cómo han buscado ese diferencial? Porque me imagino, bandas de YouTube deben haber muchísimas. Porque es un grupo mítico y legendario dentro de lo que es el rock nacional. Pero cada uno, me imagino, que tiene que buscarle por ahí su arista, su toque especial como para diferenciarse de esos grupos y que Vértigo se convierta en una banda especial y que la gente quiera ir a ver, que la gente quiera tener sus eventos, ¿Seguro? por ejemplo. Bueno, realmente... este no sé si por, por qué será, por las cosas de la vida. Yo tengo una actitud y, una, y un parecido muy grande a Bono. El guitarrista también es muy, muy parecido. Y el audio que vas a escuchar es increíble, realmente. Es, eh, o sea, yo creo que somos la banda más grande en América, lejos. Hay una banda muy buena en Italia. Ajá. Pero yo creo que en América somos... Y no por... No por eh, considerarnos este agrandados ni nada, pero somos una banda, creo que es la mejor banda de tributo a YouTube. Por la experiencia, más es que nada, si decís que hace más de 20 años están trabajando en este proyecto, han sabido ¿no?, pulirlo claro, y, y, la y trabajarlo... el nivel? Sí, es todo, es pulirlo, este pero cuando vos haces una, una interpretación de algo es como, no sé, es como si un actor te diga, yo tuve que hacer... Por ejemplo, De Niro cuando hizo Taxi Driver mm. es, eh, se metió a, a manejar un taxi durante tres meses para encontrar cuál era la raíz de ese personaje. Mm -hmm. y, y creo que pasa por ahí la cosa, ¿viste? Entrar en la. en ese viaje del personaje mm -hmm. y bueno, y, y vivirlo, como si fueras. Él y jugar todos a que en ese momento yo soy bueno, el público cree que soy bueno y nos divertimos y disfrutamos sin esa comparación. Que si son, no sé, jamás podría ser mejor que ellos porque cada persona, como ustedes dos, son, somos, somos, viste, o sea, personas inimitables, no somos puros en nuestra esencia. O sea, nadie te puede imitar igual. No, sin tratas de, no sé, rescatar eso de que, que, que te guste de él. ¿Y quién está, compañero? Me gustaría que nombres al resto del equipo, al resto de los compañeros. El resto de los compañeros es eh, Willy Ares Pacheco, es el D.H. de la familia. Después tenemos a, a Sergio Sedrún, que es el baterista. Y tenemos a, a, a Guido Frigerio, que es el bajista, haciendo David Clayton. Muy bien. Eh, vamos a hacer un set de todas las canciones, eh, los hits más, más conocidos que todos esperan escuchar. A un lado B, que siempre es lindo escuchar. Y, y bueno, y aquellos que conozcan el, el inglés, las, las, las canciones y las melodías son magníficas, la verdad. Y como, como poeta, bueno, son de las personas que, que más me gusta leer, digamos. Uh -huh. Eh, Freddy, te tenemos ahí con la guitarra, no podemos dejar de pedirte que si te animás, si tenés un instante, nos puedas regalar ah, un, un pedacito poquito. de alguna de las canciones para adelantarnos cómo se viene este fin de semana el show en Mendoza que la gente se quede con ganas de más y vayan directamente a comprar esas entradas para verlos. Dale, dale, esto es un poquito de All of One is You. Ok. Un poquito de All I Want Is You Vamos uh, Excelente Un poquito de One Es Es Ganon Me gusta a mí. Me, Me encanta gustó. esa canción. Excelente. Bueno, Freddy, la invitación está hecha. Todos los mendocinos que los quieran ver este fin de semana van a poder disfrutar de este espectáculo el viernes 4 de las 22 horas en el Teatro Plaza. Allí estamos viendo en pantalla la imagen para que te hagan toda la info, puedan acceder a las redes sociales, sacar sus entradas y por supuesto también en la boletería del teatro van a poder comprar sus tickets. Freddy, que sea con todos los éxitos gracias. esta visita a Mendoza. Te mandamos un beso Todo gigante lo mejor el y, y gracias por este ratito que nos has brindado. Gracias, gracias. Eh, bueno, nada, no, no, los, los invito a ustedes, eh, que vengan, y a toda la audiencia, eh, van a disfrutar un lindo show, y gracias por el recibimiento a toda la producción, a Mauricio Penaquio, a Roberto, eh, bueno, a los chicos de No Conocidos, bueno, Somos de Vértigo, nos pueden seguir en las redes en arroba vértigo tributo U2. Perfecto. Muchas gracias, chicos. Freddy, un placer. Gracias, un gusto. Hasta luego. Gracias. Chau chau. chau, chau. Gracias.